Los televidentes, Gracias por estar con nosotros hoy tempranito Jueves de, del Cuerpo de Cristo o Corpus Christi Mantengan la sintonía para que esté bien informado Espere nuestro invitado del día Y presentar a mis compañeros Buenos días Francis Buenos, buenos días, días Carolina, Carolina buenos Agradecido días. de Dios por la luz de este día Como siempre lo agradezco y pido por todos De que nos dé inteligencia Que nos ayude a desenvolver en él Y que hoy eh, Vivir, sobre todo eh, los católicos, eh, la esencia de la Eucaristía en cuerpo y sangre de Cristo. Buenos días a todos. Yo soy Francis Rodríguez, junto a mis compañeros Carolina y Fulvio, estaremos compartiendo el contenido de este día 20 de junio 2019, día de jueves corpus. Ah, sí. Gracias eh, Carolina, gracias Francis, buenos días a todos, en nombre de todo el equipo de mañana, le damos las gracias a cada uno de ustedes y hoy vamos a tener en la sección del café caliente, la entrevista central a Miguel Medina, el director del recinto UAS San Francisco de Macorís. ¿Qué logros ha obtenido Miguel Medina como director y cuáles son los desafíos?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 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos en diferido, a, a partir de las 11 de la mañana en Canaán, en el 1014. Y para todo el mundo, telenor.do.com. Ahí estamos brindándoles a ustedes todo el contenido en materia de análisis, comentarios, entrevistas y también noticias locales, nacionales e internacionales.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 bien rápido, pero trae humedad, lo que va a incorporar posibilidades de lluvia en diferentes regiones de nuestro territorio nacional, especialmente en la región noreste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central. Se mantiene la temperatura alta, mucho calor, por lo tanto, ingerir líquidos, no exponerse a los rayos, ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde y también vestir ropas ligeras. Se mantiene también el polvillo del Sahara, cerca de 45 microgramos por metro cúbico, están presentes en los diferentes niveles de la estratófera, lo que provocará alergias, provocará algunos problemas de congestión, por lo tanto mantener las precauciones a las personas vulnerables y atenciones a los envejecientes y a los niños. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Onda tropical cruzando el sur y posibilidades de lluvia, especialmente para la tarde. Bien, bueno, gracias. pues ayer fue presentada eh, una rueda de prensa donde se estuvieron, o sea, donde se estuvo presentando el cronograma. De todo lo que pasó y lo acontecido en relación al caso David Ortiz En principio el objetivo era David Ortiz Hoy dice la Procuraduría que no, que no era a él a quien se le intentaba hacer el disparo Sí, las autoridades revelaron una de las uno de los cuestionamientos generales que hemos hecho ¿A quién le interesaba? acabar con la vida de David Ortiz, hoy, confusamente, de quien fuera el objetivo, digo yo. Sí. Dice que fue Víctor Hugo Gómez Vázquez, y el nombre de, del blanco real del plan, que según ellos era Sixto David Fernández, y como parte de las novedades del informe concluyente del Ministerio Público y la Policía, ayer también salió a, a relucir que Gómez Vázquez quien en rasgos familiares primo de Fernández, es un miembro del Cartel del Golfo, la organización criminal más antigua de México y prófugo de la justicia norteamericana. El objetivo no era Ortiz, sino su amigo Sixto Fernández, quien estaba a su lado la noche del 9 de, de junio cuando se produjo el ataque en la discoteca dial de la zona oriental de Santo Domingo eh, motivos bueno Bautista dijo que el problema de Gómez Vázquez con su primo Sixto David Fernández inició cuando fue afresado en el año 2011 por droga y posesión de armas vamos a ver declara varias declaraciones eh, sobre en la rueda de prensa Vamos a ver. Como todos saben, la noche del pasado domingo 9 de junio, el exjugador de grandes ligas, nuestro querido David Ortiz, fue víctima de un cobarde ataque recibiendo un disparo por la espalda. Un hecho que ha estremecido a todos los dominicanos y conmovido a su segundo hogar, la ciudad de Boston de los Estados Unidos, comunidad que lo acogió como uno de los suyos destacándose por su excelencia deportiva, extraordinario carisma y su ejemplo de humanidad y amor al prójimo. El disparo que pudo haber sido mortal atravesó el cuerpo de David y en su trayectoria alcanzó la pierna derecha del comunicador Joel López. El proyectil afectó varios órganos vitales y un equipo de médicos dominicanos le atendieron en una operación de urgencia que se extendió hasta, hasta las 3.30 de la madrugada. Posteriormente fue trasladado en avión ambulancia desde el Aeropuerto Internacional Las Américas hacia el Mass General Hospital en Boston, lugar donde se encuentra en este momento rodeado del amor de sus familiares. Su gran fortaleza y su buena condición física contribuyeron a que David, nuestro querido Big Papi, superara esa etapa crítica de un episodio que pudo haber sido mucho peor. Desde un principio el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte y quien les dirige, asumimos el compromiso de actuar sin descanso hasta identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de este reprochable suceso, para detenerlos, presentarlos a la ciudadanía y ponerlos a disposición de la justicia. Antes de las 24 horas habíamos obtenido indicios significativos y en un tiempo aproximado de 72 horas identificamos, capturamos y sometimos a la justicia a 10 sujetos involucrados logrando gracias a evidencias materiales, documentales, audiovisuales y testimoniales obtenidas que se le impusieran medidas de coerción de un año de prisión preventiva y que en el caso fuera también declarado complejo como fue solicitado por el Ministerio Público. Reiteramos que como resultado de este eficiente trabajo, los autores materiales y los principales cómplices se encuentran bajo prisión. Siguiendo el protocolo para este proceso, en una segunda fase el equipo, junto al Ministerio Público y la Policía Nacional, pues continuaron trabajando sin pausa para establecer la o las identidades del autor o los autores intelectuales, así como el móvil de la acción criminal. Como es habitual en cualquier país del mundo, es normal que ante un hecho tan dramático y por el alto perfil, su notoriedad y simbolismo que representa a la víctima, se constituyeran espontáneamente decenas de hipótesis y de conjeturas, informaciones a veces falsas, que confundieron la ciudadanía reacciones que reflejan la comprensible ansiedad de una población que demanda resultados inmediatos y respuestas urgentes comprendimos y aceptamos esas demandas pero también llamamos a la comprensión prudencia y paciencia nosotros como autoridades debemos respetar los procesos y la meticulosidad de una investigación de esa dimensión, de esa magnitud identificar, perseguir e imputar personas vinculadas a un hecho tan grave y de interés mundial debe ser el resultado de pruebas irrefutables que permitan lograr la condena de esos criminales para lo cual es imprescindible analizar cuidadosamente todos los datos contrastar cada testimonio revisar y volver a validar todas las evidencias evitar cualquier tipo de equivocación o de incongruencia el lunes 10 de junio entrevisté personalmente a David Ortiz en la clínica Abel González preguntándole quién sospechaba o quién podría tener intención de quitarle su vida contestándome el amigo Big Papi que no tenía idea de quién podría desear causarle tan terrible daño ya que no tenía problemas con nadie no había recibido amenazas y nunca le había hecho daño a nadie. A pesar de esta respuesta segura y tan contundente de su parte, el equipo de investigación no escatimó esfuerzos para investigar todas las posibles hipótesis y llegar a la verdad. Un acto de sicariato de esta envergadura implica múltiples maniobras que lo convierten en un hecho criminal complejo, que se planifica deliberadamente para evadir y confundir en la mayoría de los casos que se ejecuta utilizando varias estructuras para que no se entienda, también se dificulte la identificación de los autores intelectuales y el móvil, y de esa manera lograr ellos obstaculizar la construcción del organigrama que revele la dinámica completa. Ha sido nuestra labor descifrar ese entramado y así lo hemos hecho. Gracias a la ardua labor de los investigadores de la Policía Nacional y del Ministerio Público, Llevada a cabo de manera científica y rigurosa, presentamos hoy a la ciudadanía y la opinión pública local e internacional las identidades de los autores también intelectuales, así como la validación mediante evidencias de la teoría más coherente con los hechos. En este sentido, informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbisbolista, La Noche del Hecho. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. La investigación demuestra que el objetivo del atentado criminal que afectó a David Ortiz no estaba dirigido contra él. El blanco de la estructura ejecutora y de los autores intelectuales era un amigo de David Ortiz y con quien compartía la misma mesa. Las evidencias señalan de forma inequívoca y científica que el ataque estaba dirigido específicamente contra Sixto David Fernández, quien era un asiduo visitante de ese establecimiento, especialmente los domingos, día de la semana, en el cual acostumbraba tener una mesa reservada que compartió esa noche con David Ortiz. Evidencias recolectadas de los dispositivos de comunicación móviles de varios implicados evidencian dos aspectos críticos de la cronología de los hechos. Una descripción de la ubicación de la mesa donde se encontraba el verdadero objetivo y su tipo de vestimenta y una fotografía de escasa iluminación tomada minutos antes del ataque por el criminal Alberto Miguel Rodríguez Mota y en la que, por la disposición de varios objetos interpuestos en primer plano cubriendo la parte inferior de su cuerpo, dan la apariencia de que el pantalón que viste David Fernández fuese de color blanco, similar al que vestía David Ortiz. Al identificar a Sixto David Fernández por medio de esa fotografía intercambiada entre los ejecutores y uno de los autores intelectuales, este fue requerido para ser interrogado por nuestras autoridades, señalándonos, David Fernández, a Víctor Hugo Gómez como la única persona con posible interés de atentar contra su vida, lo cual había expresado a través de reiterados mensajes amenazantes. Por un hecho ocurrido unos años antes y que pudo haber sido interpretado como un acto de delación en su contra por el cual fue sometido a la justicia víctor hugo gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana buscado activamente por la dea y otros organismos por pertenecer al terrible y reconocido carter del golfo también un dato relevante en la investigación da cuenta de que víctor hugo gómez coincidió en la cárcel la victoria precisamente con Carlos Naik, Alberto Miguel Rodríguez Mota y el mismo José Eduardo Ciprián alias Chucky, quien es la persona que contactó la estructura que operó para darle muerte a Sixto David Fernández y que por error disparó contra David Ortiz. Es decir, Víctor Hugo Gómez, presunto autor intelectual, compartió prisión con parte de los autores materiales que están hoy en día bajo prisión. Víctor Hugo Gómez el cual reiteramos está prófugo de la justicia de los Estados Unidos, fue ubicado por última vez en dicho país, desde donde se presume planificó el atentado y orquestó el plan para asesinar a Sixto David Fernández. Reitero sus nombres, Víctor Hugo Gómez y Alberto Miguel Rodríguez Mota. En tal virtud, perdón, el ejecutor Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez alias Rolfi, admitió ser la persona que realizó el disparo y declaró ante las autoridades que desconocía que la víctima del mismo había resultado ser David Ortiz. El mismo relata, lo cual fue corroborado con las evidencias, que minutos antes del acto fue guiado a través de una secuencia de llamadas que le, le decían cuál era la ubicación y el tipo de vestimenta de su objetivo y por la fotografía a que hemos hecho referencia y que será presentada en unos minutos. Es usual en este tipo de estructuras criminales dedicados al sicariato que el ejecutor final desconozca detalles sobre el nombre o identidad exacta de quién o quienes ordenan la ejecución. Es por ello que en la mayoría de casos de esta tipología, la identificación del autor intelectual es la parte más compleja, dilatada y difícil en todo proceso. Bueno, mira, eh, en lo particular, eh, han cumplido con su deber, su rol, y allí están plasmando el final de toda una investigación exitosa, dice, la, dice el, procurador. el procurador. Pero aún quedan lagunas sin contestar. Entonces, el supuesto objetivo que ya se identifica, es un amigo íntimo de David Ortiz y que se encontraba la noche del compartir del 9 de junio. Supuestamente se encontraba a su lado, pero realmente, según datos que he escuchado de parte del propio supuesto objetivo, David Fernández, él estaba en el frente de David. Y no tenían ropas parecidas. Queda ese interrogante. Ahora bien, en torno a qué generó y por qué querían acabar con la vida de David, ellos acentúan de que no era el objetivo. Para descartar que David tuviese ningún tipo de problema con nadie o alguien contra él. Entonces. Cuando se concluye de esta forma, con este tipo de trama planteada por las autoridades de investigación, a la fecha, Sisto, David Fernández, no ha sido ni llamado por la Procuraduría ni por la Policía. Anda normal, hicieron si objetivo, su vida corre peligro pero no tiene custodia, no tiene ningún tipo de conocimiento de qué es lo que se está tratando, lo están involucrando en una supuesta que él no tiene, según escuché esta mañana, en una llamada al sol de la mañana, tanto Julio Martínez Pozo como José Laluz y Cristian le cuestionaban y lo que pude percibir que tiene esa actitud, Sose, eh, sosiego y real eh, comportamiento de tranquilidad, es decir fue coherente, preciso en las, en las preguntas y en la contesta, me refiero al supuesto objetivo, pero no ha sido llamado, todo esto se ha hecho a expensa y a la distancia de él, que debió de ser llamado para poder no, y que contestar. le dieran protección, Francis, que le dieran protección, porque este hombre anda suelto. Si los individuos se equivocaron, supuestamente, como dicen, y por, y por qué no lo a buscaron lo a él, que, que, que lo tienen. Esa y otra sí. cosa, Francis, ¿dónde está el jefe de la cárcel, el, de, de, de Asua, del, del 15 de Asua? ¿Dónde está el director nacional de, de, de, de prisiones y, también? Y otra de las que, preguntas. Que, que, que ha tenido que ver? Permíteme, uh -huh. Carolina. Y también eh... La, la DNCD y DICRIN tienen tienen ahí eh, unos resultados fabulosos. Policía Nacional. Eso estaba ahí lleno de, de capos. Eso estaba ahí lleno de capos. Y si eso es un solo lugar, entonces la Venezuela entera es un sitio propicio para ir a, a controlar la droga del país. Vayan ahí, tiren su tarraya y hagan redada y limpien el país. La pregunta también que deberíamos de hacer es ¿Quién también? es Gómez Vázquez? O sea, para armar todo un engranaje de este nivel eh, para asesinarlo. O sea, se supone que es una persona muy importante o que tiene seguridad a su alrededor, que buscaron esconder quién es el autor intelectual eh, cuando hacían sus arreglos o amarres para asesinarlo. Y... Decimos acá, bueno, el señor Gómez Vázquez, según la, la presentación en su informe oficial por la Procuraduría y la Policía, dice, el motivo o el móvil de, de este caso, dice que el problema de Gómez Vázquez fue con su primo, o es con su primo Sixto David, que inició cuando este fue apresado en el año 2012, 2011 por, dro por drogas y posesión ilegal de armas. Este fue el móvil del hecho, del caso. ¿Qué hay detrás de esto? O sea, está esta investigación buscando, vamos a decir, cuidar la imagen de esta representación del deporte de la dominicanidad. Hubo acuerdos o amarres detrás de las cortinas. Estuvo ciertamente David o era David el, el blanco y están diciendo que es este señor. ¿Qué pasó con esto que hasta están supuestamente las pruebas de que están los cheques, de que le compró una jipeta a la joven, que se supone que era eh, tenían alguna relación sentimental. ¿Qué pasó con el escandaloso, eh, la escandalosa pelea que se armó dentro del hospital con estas chicas? ¿Hubo un acuerdo entre las autoridades, David Ortiz y todo lo demás? Hay muchas lagunas o vacíos. En la presentación del caso y les comentaba a los compañeros detrás, eh, antes de iniciar el programa, bueno, veía un periodista norteamericano eh, en rueda de prensa, en una de las de las ruedas de prensa ofrecida por la Procuraduría que les decía, bueno, pero en principio ustedes decían en su investigación científica que el móvil y toda la trama eh, había sido dirigida a David Ortiz y que tenían ya los... Eh, los delincuentes, los narcotraficantes, los sicarios y demás, y hoy usted dice que no es David, dice el procurador, eh, ¿cuándo, dónde usted vio eso? ¿Usted vio eso en los periódicos? Dice el periodista norteamericano, no, eso fue la presentación que ustedes hicieron, lo tengo acá, se lo cito, se lo presento, y ahí lo cortan. Entonces como que hay muchas incongruencias. Bueno, mientras tanto ya el caso está esto, solucionado, ya... Descansaremos eh, y que Descansaremos de, de este tema, vamos a ver qué tema nos traerá nuevamente Francis la situación. La, bueno, hay, está latente la, el asedio y el acecho de someter la necesidad de una reforma a través de uno de los legisladores oficialistas. Está también latente este tema de la educación eh, transformando ideológicamente a nuestros hijos, que debemos de tocar ese tema y yo pretendo hacerlo en mi espacio con la política de género. Bueno. Pero este y otros temas más vamos a seguir desarrollando en este día y analizando el caso de David Ortiz, porque nos falta mucho que sí. cuestionar y esperar. Recordando. Gracias por bueno. permanecer con nosotros aquí en De Mañana y quedamos medio tontos, medio oídos con esta presentación del procurador. Pero mira, Pero, eh, la parte más ahí está la investigación y ahí está Urbio, los resultado. En la parte más socorrida, ciertamente que la imagen de David Ortiz también debe ser protegida. Sí. Y qué bueno entonces que David Ortiz no es nada de lo que se ha dicho. Sí. Yo sigo Por el bien de la imagen del país, del Boston y del posible Salón de la Fama. Sí. Pero lo más importante es que se aclare. Sí. A nosotros nos deja un poco, porque lo atolondrado de la investigación es producto de los mismos actores principales que se llama procurador y jefe la, o director de la policía. Sí. ¿Y yo? Discrepancia... Ambos en nombres, sí. discrepancia, ambos en el modo de exposición sí. y Pero, la identificación de otros individuos. Por eso mucha gente ha hecho memes. Que aquí todos somos inv investigables. Sí, sí. Y dice, anoche fue el mejor. La imagen de, de, de Al-Qaeda... Bill Ladder, no me metan a mí que yo estoy muerto hace tiempo. <risa> <risa> bueno, es decir, la autoridad debe de ir sí. recomponiéndose porque el país necesita de sí. una mejor eh, planificación e investigación. No, hay hay muchas interrogantes y esto va a traer muchas reformas. En las cárceles del país, eso esperamos Pero ya se Como escucha, Rubio, va a traer Muchas reformas, porque entraban Dinero, todos tienen teléfono Sacaban dinero, todos tienen Es un poder, eh, desde es ahí un poder. hay un poder Es una empresa Las la cárceles Francis. son hoy una guarida Y es posible que también Tenga su nombre legal por ONAPI Por Industria y Comercio no, no, El, Claro, hoy. claro que lo deben de tener Pero ahí ya está. se escucha la música La música de las noticias con Vladimir sí. Paula. Muy buenos días, Vladimir. ¿Qué... De mañana. De mañana. Muy buenos días. Hola, Julio, ¿qué tal? Aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus noticias. No me puedo ir sin escucharla. Aquí estamos en este día especial, ¿verdad? Día sí. especial. Francisco. Buenos días. Buenos días aquí presente, Jueves Corpus. Bueno, así Cuerpo es. Cuerpo y sangre de Cristo. Así es. Por último, pero no menos importante, la, dada, la dama que adorna, ¿verdad? el ser, Carolina. Buenos, Buenos días, Vladi. A escuchar las noticias y las informaciones que nos tiene. Así mismo es. Miren, ¿qué, ¿qué tanto es la diferencia? Ustedes lo vieron el que está usando de, de, de ser la persona, el autor eh, intelectual? intelectual. ¿Cómo sí. es que se llama él? Eh? Él se llama Hugo... Hugo. Gómez. Gómez, Hugo Gómez eh, un momentito. Vázquez Hugo Gómez. Víctor Hugo Gómez Vázquez ¿Lo han presentado físicamente sus rasgos ya? Eh, ¿Se parece a David? La, solamente la, la foto del compartir La foto del compartir Porque miren, el Beat Papi es un hombre ¿Verdad? Con una contextura física De física, pie, de fuerte, sí. Su color de piel Que hasta por la espalda Cualquiera lo ve de espalda y dice No, espérate, ese David ¿Se conoce David? Un tinaco negro. Gracias. No, no más respeto, al papi, uh -huh. papi, Pero, pero quizás quizá tenían una imagen muy, muy directa porque el supuesto objetivo parece ser que era un hombre gordo. Le hicieron la, la bariática y finalmente es David, el Big Papi, que le dice y le pone modelo. Por eso que bueno. le dicen eh, David... Modelo. Así es. Algo así. Así es. Porque finalmente eh, se... Rebajó, se, rebajó se, radical, bajó ¿verdad? radical. Así es. Entonces bueno. le decían el modelo o le dicen el modelo. Y bueno, pero un... finalmente, como ustedes decían, ¿verdad, Carolina? Eh, ya se ha aclarado, ya estamos más tranquilos. Claro. <risa> ¡Wow! Blady, pues, no, wow. Exacto. Eh, wow. Por Dios. El, el rostro. Vladico. Francis en David. El, el, David el Big Papi. El Bit Papi. Que se recupere David. El objetivo no era él, según la policía. Mandatarios de China y Corea del Norte se reúnen para cuadrar estrategias ante Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping hoy viajó a Corea del Norte para cuadrar posiciones con el líder norcoreano Kim Jong-un sobre. El complejo proceso de desnuclearización en la península de Coreana Que se encuentra en un impas Tras el abrupto final de la cumbre de febrero Celebrada en Hanoi Es la primera visita de un mandatario chino en 14 años a Corea, señores Y ahí está la reunión que han sostenido este el Presidente de China. Miren, en el ámbito nacional cambian tazas de porcelana por vasos plásticos en el Congreso Nacional por seguridad. ¡Oh Dios! Señores, los ánimos se han caldeado en el Congreso Nacional ante la eventual modificación de la Constitución con miras a habilitar al presidente Danilo Medina. Fuertes discusiones, sean el significado en la cámara baja. Escuchemos. Usted no tiene calidad moral tengo para mandar lo que a me vida, la medida. Usted es me me una gana. revista. Así mismo es. Una revista. Diga lo que quiera. Come gente. Come gente. No le no tenía respeto. tengo miedo yo tampoco No, no le tengo miedo. Haga lo que haga. Yo no le no tengo, tengo miedo. Y yo tampoco. Una medida de seguridad porque las tasas de porcelana parece que pueden convertirse en armas. Para evitar una agresión física entre se está implementando este, este, este uso del vaso plástico. Madre, ustedes veían ahí al buscar que con. Este es un león. Ay Dios mío. Mire, mire los vasitos que están usando, muchachos, ahora plástico por si acaso. Imagínense ustedes lo que puede ocurrir en esa cámara baja ahí, a limpios. ¡Ay, Dios! Ojalá y que no, señores, para que no sigan ocurriendo actos bochornosos. ¡Caramba! Miren, aspirante a la alcaldía de San Francisco de Macorís presenta su candidatura. Hablamos de Julio César Lizardo, que ayer, una vez más, da a conocer parte de su proyecto. Ahí están algunos de los...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 de San Francisco de Macorís ni de, ni, de, ni, de, ni de ninguna otra índole. Yo solo quiero representar los verdaderos valores que se han perdido en los partidos políticos. Señores, aspirantes a la alcaldía aquí en San Francisco por el PRM, denuncian paralización de trabajos en la carretera de la comunidad de la Zarza. Ahí está, así se encuentran sus caminos, sus calles. Comenzaron a construirla, pero mm, mm, están paralizados los trabajos desde hace meses y meses. Adelante. Esta es una situación ya, mira, que estamos en una situación que no encontramos qué hacer. Los maestros no pueden dar clase, los niños no lo pueden mandar a la escuela. Por aquí no al cruce, incluso una muchacha está embaraza embarazada.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 porque no, no han desaparecido nadie a responder por eso lo que han hecho a nosotros, que hay gente derricando y se vea como están, eso da pena, vergüenza. Lo que yo le pido, si el señor presidente puede que nos ayude, por favor, que estamos en una necesidad caótica, no tenemos carretera no tenemos luz, no tenemos agua, no, todos somos necesitamos de un beneficio, nosotros no tenemos ninguno. Absolutamente todo, vea, aquí se está cayendo la casa, aquí no se puede caminar, aquí no se puede andar. Esa gente bueno se fue llevando los, los aparatos uno a uno, uno a uno, uno a uno. No, no eso no es lo que el problema no fue ese. Eso no es nada. Los aparatos, el lube, a los viales, el... a los viales, a los viales. ahí y todo lo tumban. Señores, solo han quedado los letreros, mírenlo ahí. ¿eh? Esas señalizaciones que colocan. Bueno, miren, hombre denuncia, policías apresan y maltratan a sus hijos. El padre de los mellizos Alexis Alexander Ventura, Alexis y Alexander, ¿eh? son propietarios de un colmado, según él, y la policía llegó por allá, lo apresó, lo maltrató de manera injusta. Escuchemos a Esteban Alfonso, padre de esos mellizos. Adelante. No, nah, pues nada, porque ellos andan buscando unos delincuentes y para llenar el requisito lo bajaron a ellos injustamente y abusiva, abusivamente. Lo golpearon, lo estraviaron, porque ellos son la autoridad, pero es una autoridad vana. Autoridad que va con los delincuentes de San Francisco Macorís. Aquí la gente de hombre Serio no vale porque ellos están honradamente trabajando en lo que lo están maltratando. ¿De qué no acusan a tus hijos? No de nada, que lo de ellos andan buscando los delincuentes y ellos están trabajando en su colmado y van y lo sacan a galletones y, y, y estropeados. Entonces aquí tiene que haber algo que defienda la causa justa de seres humanos porque entonces con la, los policías y los delincuentes son los mismos aquí. Eh, ...policía, porque al parecer es lo han confundido con Jeffrey Antonio Ventura, el mello, y Alexander Mejía Abreu, Ambos residentes en el sector San Pedro, quienes también están siendo buscados, esos sí son los que están siendo buscados, por herir de bala a Juan Manuel, momento en que estos se encontraban en un centro de cervecero aquí en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad. El general de la plaza, Horizon Olivense Minaya, le hace justamente un llamado a esos dos presuntos delincuentes. Adelante.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 Y es más afectible que ellos se presenten por la vía que ellos consideren de lugar aquí a la policía. Principalmente a nosotros nos gusta trabajar en base a la ley, en base a pegado a las normas. Y a todo el que le ponen su denuncia, nosotros le empezamos de una vez la persecución. Y lo, más, lo, lo que más le soltamos es que se entreguen para evitar el hecho lamentable. Es lo más conveniente. La que le hace el general. Señores, miren esto, atención INAPA denuncian mal estado de registro cloacal en la calle Colón, ay Dios, miren crucé por ahí en el día de ayer y me detuve justamente porque bajé los cristales para ver qué es lo que estaba ocurriendo y no pude, lo subí inmediatamente, las heces fecales brotan, el mal olor, es agua contaminada, aguas residuales, calle Colón, esquina Luperón, vamos a ver qué nos dicen algunos propietarios de negocios en esa zona, adelante. Por favor, le pedimos a las autoridades las pocas que hay. Si quieren las pocas que quedan, que vengan por esta poca cosa que queda aquí tan humano, por este registro que está aquí laqueando algo inhumano, por favor, le pedimos a las autoridades que vengan a los pocos que están quedando, que ya no hay. Le pedimos, por favor. Sí, el error que se cometió, porque tenía bastante tiempo ya que no tenía ese tipo de problemas, fue que bombearon en prueba en la, en la cabeza del puente. Que están haciendo como una prueba para que todas las aguas del ciruelillo se vaya a caer en la, en la, en la calle Duarte. Pero no, pre, no previeron que la línea estaba sucia. Que vengan a chequear eso ahí para que lo arreglen, que eso no afecta mucho a nosotros. Tiene la sociedad. mucho tiempo esta situación ahí. ¿eh? No, tiene como cinco o seis días. Como cinco o seis días. ¿Qué emana esto? ¿Mal olor, Mucha agua, se si mal olor los carros están ahí, salpiquean las personas que van pasando. Ahí está Inapa, pronto, ¿verdad? Debemos de solucionar esa problemática. El Falpo piquetea la gobernación provincial Duarte. Ahí están los miembros del Falpo aquí en San Francisco de Macorís, quienes se apostaron frente a la oficina gubernamental en esta ciudad para exigirle al representante del Estado soluciones a diversas demandas en este municipio. Adelante. La El calle, la gobierno calle. Es la la la la la la fracasó. Para la todos. El gobierno fracasó. Para la calle vamos todos. Podría conducir a una huelga, porque es la situación de que las autoridades no quieren resolverle al pueblo de San Francisco de Macorís.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 eh, así que ahí están las imágenes de lo que fue esa actividad Ayer presentábamos y vamos a escuchar un, lo que ellos demandan Adelante Es para informarle cada día más a las autoridades de nuestro pueblo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 Estanzuela, Huiza, Aslor, Matalarga, entre otros, siguen protestando y eh, exigiendo de manera pacífica. Advierten serán sometidos a la justicia los vendedores de pollo en los lugares prohibidos aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar las declaraciones de María Brito, fiscal, procuradora fiscal de Medio Ambiente. Adelante. Nosotros le dijimos ese día que se hizo un operativo. Luego del operativo se firmó un acuerdo donde ellos se comprometieron a respetar la ley, sobre todo la ley del de tránsito. Ustedes saben que dispone que nadie puede tener en el medio de la calle una mesa vendiendo, y mucho menos carne, por ejemplo, que en este caso es un de contaminación del alimento que se le está llevando a la población. Por lo tanto, esa persona estará conociendo, se sometieron la semana pasada, se le estará conociendo a cada uno de ellos medida de coerción. ¿Cuántas personas están en, en, en ese eh, expediente? Cinco personas fueron sometidas a medida de coerción. O Señor, en cualquier momento ya el tribunal lo estará lo estará citando para que comparezcan a una audiencia donde se le impondrán medidas de coerción y otras medidas que estaremos solicitando en virtud de que no cumplieron con el acuerdo que se había firmado. ¿El acuerdo era que se retiraran a las aceras? No, porque, o sea, el acuerdo es cumplir la ley. Nadie puede sacar una mesa al medio de la calle porque se infringen diferentes eh, leyes, entre ellas varias de, de carácter medioambiental, y también la ley de tránsito, un, es colocar obstáculos en el medio de la calle, además de la contaminación que produce la venta de carnes en esas condiciones, eh, eh, totalmente insalubridad.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 Agua Randy Lime. Y ahora, en su nueva presentación, miren esto, señores. Tu botellita en una fundita es la misma cantidad que trae el potecito. Y les digo algo entre nosotros: esta trae un poquito más. Y por tan solo cinco pesitos. Solo agua randilán. Exquisita. Qué bueno. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, Carolina. Si ustedes ¿verdad? van a algún centro o algún lugar a compartir, a divertirse y se van a tomar algunos traguitos, yo les exhorto a ustedes que no se coloquen de espalda. Lo pueden confundir. ¿Eh? Aunque no se parezcan. Aunque Aunque no físicamente en nada. sí, sí, lo pueden confundir. Hay que estar con letrero, hermano. Con un letrero detrás. Yo soy Fulvio, sí. como los peloteros, Fulvio, fulano de tal. <risa> Caramba, qué lamentable. ¿eh? Muchísimas qué gracias. Gracias a ustedes. Feliz resto del día. Feliz. Y que la pasen bien en este día festivo. Bye bye. Feliz día, Vladi. Que la pase bien hoy. Miren, eh, en, en la internacionales creo que debemos de, de darle un significado importante para la paz mundial. Y que el líder chino, que sabemos es un imperio no imperialista, que es la diferencia de los imperialistas cuando tratan de tener el control territorial, económico. Pero, ¿qué resulta? China ejerce en, en Oriente una, un gran control. No solamente ser una nación poderosa económicamente, sino en, en numerosidad poblacional. Y qué bueno que en, la, en el desenvolvimiento de esas relaciones, China ejerza como he dicho, un cierto control frente al norcoreano que es un dictador joven que sucedió a su padre, a la muerte de su padre, tenía 24 o 23 años apenas cuando asumió el poder y trajo consigo una serie de diríamos de juegos militares y de manejo del poder que hoy, gracias a Dios vuelvo y repito eh, está en la comprensión de desmonte de lo que es la, una potencia eh, nuclear y que ha sido amenazante en los ejercicios y que China, el líder chino ejerce, vuelvo y repito ese control sobre ese individuo ojalá y puedan controlar ese, ese asunto ahí de proliferación de armas nucleares porque esto, a la verdad, a la nación al mundo, porque este es un un solo país del mundo, al planeta no le conviene desarrollo de armas nucleares más de las que hay que la pueden destruir en miles de veces no conviene eso hay otro caso y es el caso de la Cámara de Diputados el Congreso Nacional cómo están ahí eh, diciéndose de todo y hablándose cosas indebidas los honorables diputados ¿Qué ejemplo le están dando al mundo? ¿Qué ejemplo nos están dando a nosotros? Tantos miles y miles de millones de pesos usados para esas dos cámaras en el Congreso y los resultados a favor del pueblo brillan por su ausencia. Yo desde aquí, de esta plataforma, lanzo una petición. Que se cierre el Congreso, que un diputado cualquiera presente eso, que se cierre el Congreso hasta agosto para que se seccionen después que pase el plazo de la Junta Central Electoral para que no hayan estos peligros que ahí se están afrontando. Ayer estaba lleno de militares afuera y adentro. Es una vergüenza lo que ahí está pasando. No están trabajando nada, no están haciendo nada simplemente esperando el momento, esperando el momento para modificar la Constitución. Por lo tanto, exhorto que se cierre hasta que se pase el plazo de la Junta Central Electoral. Cierren esa cosa, cierren ese mercado, ciérrenlo. Se van a entrar a los puños. A propósito de mercado y a nivel local, pues nos vamos y presentamos eh, la situación que se vive y que ha sido imposible resolver en San Francisco de Macorís en relación a los vendedores eh, que están en la zona, en las calles, eh, de alguna manera entorpecen el tránsito, un tema de salud, un tema de eh, la alimentación segura que se supone que se debe de ofrecer desde los mercados y donde se ofrecen y venden eh, comida para los ciudadanos. Vemos que advierten que serán sometidos a la justicia los vendedores de pollo. Eh, en lugares prohibidos en San Francisco de Macorís, que es básicamente en el mercado donde lo hacen. En la Salomé Ureña, ahí con eh, la Por Sánchez. la Salomé Ureña. Esto sí. es un pandemonio. Cruzar okay. por esas vías. Y más que todo, el, el nivel de inseguridad y de, de salud que estas personas ofrecen al vender los productos a los ciudadanos que humildemente van al mercado municipal. Sabemos los diferentes disturbios que se han presentado en un intento de resolver, eh, al, posiblemente sin un plan, eh, y ha causado, primero, que no ha sido resuelto, porque la situación del mercado municipal no ha podido resolverse, y segundo, los disturbios y manifestaciones propios de esas personas que hacen vida comercial en el mismo. ¿Resolverá esto o, o es un paño tibio el tema no de...? A poder que sean sometidos a la justicia, a estos vendedores de pollo, pero solamente son los vendedores, lo de, eh, eh, solamente son los vendedores de pollo los que afectan. Medio ambiente, no, el Ministerio Público en materia de medio ambiente tiene una facultad cuando se activa. Yo lo que quiero saber quién lo hace, porque el Ministerio Público por sí solo. Bueno, Entonces, si el ayuntamiento, que es el que tiene la responsabilidad, ¿cómo se hizo, Francia? Tú me lo voy a explicar, sí. pero yo... Quiero que me lo expliquen porque no tienen una solución viable y no va a poder tener calidad ni sostener una, una demanda. Cuando esto es un asunto de orden público municipal, los espacios públicos, ocuparlo para explotación de negocio, es la primera prohibición y está calculado en la ley municipal y puede ser sometido por esa bien en el juzgado eh, de primera instancia, eh, el juzgado de paz. Ahora, todo eso, lo que va a trastornar y a producir una situación social que debieran de, de, de reubicar a estas personas, permitirles que dentro, que hay bastante espacio, lo que pasa es que se han dejado amanatear, se han dejado coger de, de las manos y la alcaldía ha fracasado, la alcaldía local ha fracasado en el tema. Hay más actores ahí que debieran de estar involucrados para corregir eso. Dime tú. Mira, Francis, hay denuncias, esas denuncias se investigan, y a todo ese comercio de carne del mercado se le ha dado notificaciones. Pero el ayuntamiento... Lo Pero que la, saber el quién, ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento lo está sometiendo. Entonces el ayuntamiento lo remite a la procuradora Fiscal. Pero quien sostiene la la, la, la demanda es el ayuntamiento. Sí, ah, bueno. Sí. Pero entonces, debe aparecer... No la Entonces, Ministerio Público la solamente... La Procuradora Fiscal de Medio Ambiente procede. Pero acompañado Ahora, del, acompa del denunciante y proponente, y, que y, es el ayuntamiento. Y, y, y los documentos en la mano. ¿no? Pero que es el ayuntamiento. Es el Eso ayuntamiento? es lo que quiero ver. Acción sí, del sí, ayuntamiento, sí, sí, que, es, es, que, que claro, es el que... Corresponde. Es que es posible claro. que algo que se... Ahí, ahí nos trasladamos. Ahí nos trasladamos. Porque mira, a tú verificar tienes... lo Tú tienes aquí. Ya están ahí. Los inspectores de, de, de salubridad, de salud. Ahí, ok. Medio ambiente. Medio ambiente, todo. Ayuntamiento sí, se, como responsable de la vía pública. Ayuntamiento Levanta el acta, se emitió el oficio de solicitud. ¿Me ¿Está entendiendo, Carolina? De, sí, entiendo. De solicitud Voy a, hacer algo a la, la procuradora fiscal para que ellos actúen. Pero obviamente quien sostiene la, la acusación es la. Hemos ayuntamiento. visto diferentes, investigación hemos visto diferentes sí. iniciativas a través del ayuntamiento para resolver la situación del mercado local. Como podemos palpar, no ha sido posible. Y al parecer, eh, presumo yo acá, que el ayuntamiento municipal no se presente como figura principal o que esté detrás de estas iniciativas, porque se pueden entender los mercaderes, quienes están ahí, como han hecho diferentes acciones y ninguna han resultado, y como dice Francis, pues tienen de la mano eh, eh, eh, o sea, y ya personas, estamos en etapa no política quien, no hay quien pueda no con coger el mercado. no hay quien pueda con esas personas que hacen el, el no, labor diario en el mercado no es que en no el el mercado. Coger, Carolina es el que el procedimiento judicial es así Sí, pero sí, debe pero verse a, que el ayuntamiento a, a, a está, voy, está, está accionando a través eh, de la procuraduría es que el voy, ayuntamiento es el que está lo accionando lo pero que no se ve entonces es posible que se ponga de frente eh, a la a la procuraduría a, vamos a decir eh, a la persona que está basada, a la justicia, a María, María Brito, Brito, gracias Se ponga a ella como frente y a la representación de ese órgano regulador sí, Porque actúa por, por, por que, acción de un interés Para que se haya un mayor nivel de temor, no, es la justicia que está, no el ayuntamiento Y tal vez pueda causar a presión algo. o temor entre ellos Y te voy a decir algo, eso que no para mí, es para mí, te voy a decir algo Es la, la imagen La inacción es la que yo critico Si es el ayuntamiento, entonces yo estoy del lado del ayuntamiento ¿Me está entendiendo? Sí, sí, perfecto. Aunque sea un costo político, que sepa el alcalde que en esa acción es el proceder de la alcaldía. Claro, Y claro. debe dársele carácter y claro, el pueblo tiene claro. que verlo como tal claro. y no dejarse chantajear de que ya tú no vas a ser mi, mi candidato. Esto no es asunto de candidato, es un asunto de administrar. Pero de, mira mire él, cómo me pongo del lado del ayuntamiento en este y caso ya, de la alcaldía. él ha sido muy responsable con eso no importando bueno, el, el asunto de los costos políticos si es así, muy responsable. estoy con él sí, muy es, responsable. Su, su historia los inspectores que... fueron enviados allá vieron lo que había, se hizo el oficio que no se y de se remitió a, porque, a María. ahora bien, con respecto a estos improvisados vendedores o mataderos de pollo hay mataderos aquí de animales, de carne de, de bovina, de res ...improvisado, porque la ley también castiga... ...castiga eso... Y, con, y, ...y aquí hay en barrios... ...en comunidades... ...aquí en el San Martín hay un matadero... ...improvisado... ...y se le ha permitido a la luz de todos... ...también fue sometido... ...en la libertad hay... ...el único matadero que debe existir aquí por ley... ...es el matadero público municipal... ...que se hizo una inversión millonaria... ...y que tiene las características para eso... Pero no lo quieren hacer. Francis, no lo quieren hacer cumplir. Los, dos... los supermercados tienen que matar ahí. Todo el que quiera matar, sí. tiene que matar ahí. Los supermercados. Porque es el matan único control allá. que existe de salubridad. ¿A dónde está salud pública? Allá, vaya. Va el matadero, siempre es supervisado por San Martín. ¿Dónde pública. están los alcaldes pedáneos que tienen que dar los certificados para movilizar esos, esos animales? Ambos mataderos que tú mencionaste, San Martín y Salida Atena, bueno. fueron también. Sometido. Vamos a la lectura de WhatsApp y de algunos no comentarios a los solamente. que nos hacen los amigos televidentes. El terminal 0247 nos dice, buenos días, acabo de ver sus comentarios. 0247, buenos días, acabo de ver sus comentarios en relación al caso de David Ortiz y su cuestionamiento a las autoridades. Permítame hacerle una exhortación, y es que vean a Uchi Lora con referente al caso, y ahí está la respuesta. Vean a Uchi para que vean el porqué de la confusión de David Ortiz, Ortiz y Sisto David. Nosotros vimos la, la presentación que hizo la policía y la procuraduría. Ya la aceptamos. Y, y, y, y, y, ya y la por aceptamos. eso hacemos... Por David Ortiz su imagen y lo que puede ser el Salón de la Fama, debemos de esclarecer esto y aceptar esto. Tenemos el terminar 61.30 de... Eh, por favor, felicítenme bueno, que mi cumpleaños es, es, es el hoy cumpleaños, Socorro oh, tiene sí. eh, tres desde, días desde el lunes <risa> desde El lunes. jueves, el jueves <risa> ya lo dije Muchísimas. Felicidades, ¿dónde está flaco, vamos a cantarle de sí, la, la, la nueva Estoy de fiesta de cumpleaños Felicidades para ti, Socorro, para tu familia Y para mi tu esposo y eh, y el bebé. Felicidades para toda tu familia eh, hoy, Dios te bendiga. Hoy sí es tu cumpleaños entonces, cuerpo y sangre de Jesucristo Continuamos Felicidades En el terminal 7338 Señores, una pregunta ¿Creen ustedes que se puede hacer un movimiento Para que la Procuraduría no tenga nada que ver Con el gobierno? O a los de claro, turno que eso lo y a los aspirantes Debería de ser una propuesta legislativa claro. Yo la llevaría. Si fuera diputado, eso es lo que deberían estar y haciendo los Y a los, los aspirantes los no les conviene, pregunta, porque veo muchos noticiarios y nadie se preocupa por eso. Estoy de acuerdo. Y es que ahora es, más importante, eh, que la y, y es ahora más importante que las elecciones presidenciales. Pero los legisladores no van a hacer eso porque no les conviene. Y además el presidente de turno no lo permitiría. Lo importante es que escuchen el llamado, que cierren ese mercado. Me estoy refiriendo al mercado del Congreso. Que lo cierren, el mercado del Congreso, que lo cierren hasta que se cumpla la fecha de la Junta. Que ya no puedan inscribirse otra gente que quieren reelegirse. Que cierren eso hasta que pase esa fecha. Tengan paciencia, ciérrenlo. Este es un país que está de, de, de frente sí. a la lucha contra la desertificación ambiental. <risa> bueno. Entonces, nosotros en vez de tener... Eh, ...elementos que no promueva el plástico... ...traemos el plástico al Congreso... ...imagínate tú sí. por dónde andar ...sí, eso pensaba... ...es decir, que el medio ambiente para el legislador... ...tiene una... ...pírrica... ...connotación... ...pero sí le voy a hacer una recomendación... ...excelente protección... ...mayor economía... ...y un mejor rendimiento... ...es lo que te brindan los lubricantes... ...total... ...total... ...distribuye el grupo Cometa... Usa Total en tu vehículo, Fulvio y Carolina. Agradecer, agradecer al Ministerio de Hacienda, señores. Nos envían un resumen del presupuesto nacional de la nación, aunque haya llegado en junio, pero agradecemos. ¿Tú crees que, que se puede condensar en este dossier el presupuesto de la nación que ha sido transformado en cuatro, sí. en lo que va de, de, de, de año? Sí, sí, sí. Puede por estar... mil con más préstamos que el carajo. Los y, préstamos no, no, no. ahí no caben. Y casi un, casi 960 mil millones de pesos. Casi un billón. No, pero, pues, o sea, y no hay obras. Pero aquí cabe el de Odebrecht. Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos en breve con el café caliente. Recuerde de género, ¿eh? que vamos a tener con nosotros. Ya lo tenemos aquí. A Miguel Medina, director del Recinto UAS San Francisco de Macorís. Logros y desafíos. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Ya la verdad que estos arreglos de la Universidad Recinto San Francisco de Santo Domingo traerán mucho crecimiento también a nuestra ciudad y mucha afluencia de otros pueblos. Es interesante estos planteamientos de esta ciudad universitaria y cambiar el tránsito. Y nos dice Ingeniero Darío Guzmán del sector Hermanas Mirabal San Francisco, eh, buenos días, para felicitar a quienes hayan tenido la responsabilidad de elegir su acompañante por su acogencia, eh, Darío Guzmán nos escribe, por su acogencia de una mujer muy capaz y preparada. Muchas gracias, Darío. y pregunta, Bueno, Carolina, y te están recibiendo, sí, nuestros sí. amable televidente. Felicidades. Muchas gracias a Darío y a todos ¿Verdad que, que fue bien elegido? Eh, sí. han manifestado pues el, el gusto ahí, y el placer de que estemos acá. Yo sé que acá. tú tienes, Carolina, en el WhatsApp a otro, otro amable televidente, que es Carlos Torres, pero sí. yo le voy a pedir a Carlos Torres que en su pro proyecto político pase por la administración y haga una campaña bien propositiva de aunque está prohibido en estos días sí <ríe> eh, entre comillas está prohibido entonces Gobierno para las bases y nos pregunta Darío si las instituciones públicas trabajan hoy no no trabajan las instituciones no hoy es eh, públicas el día eh, la última cena fue jueves y donde se instauró la Eucaristía donde Jesús antes de ir y entregar su vida por nosotros. Eh, instituyó el pan y el vino como su cuerpo y sangre de Jesucristo. Y es por ello que esta celebración de la Iglesia Católica nos recuerda a la Eucaristía y que el Dios vivo vive cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía y la completamos con el cuerpo de Cristo. Es... El, la base espiritual de nuestra creencia católica Muy bien, nosotros ahora vamos a tratar con ustedes el tema eh, que le estaré planteando sobre mi punto de vista en relación a Danilo Medina y el segundo tiburón vamos a quitarle el otro término y nos <ríe> llama eh, pero es podrido que se, es come, podrido no que se lo come podrido que se lo come Danilo Medina, la reelección y el segundo tiburón para nadie es un secreto que todas las acciones e iniciativas de los altos funcionarios de gobierno eh, no están apoyadas o se le ha dado luz verde para decir que hagan o digan lo que tengan que decir en apoyo a una reelección del presidente Medina. Y me gustaría citar algunas de las frases que el presidente actual eh, se refería antes de la reelección y antes de ser gobernante. Y Danilo Medina decía, es para refrescar la memoria en momentos como hoy, donde están tan caldeados los ánimos dentro del Partido de la Liberación Dominicana y el país. Tenemos una Cámara Legislativa donde han tenido que llevar vasos plásticos porque se pueden entrar a golpes o a tazas limpias donde se llaman arribista, donde tenemos la hermana del presidente, donde tenemos legisladores que sean, han, solo les falta que se den golpe. La hermanita ninja es eso. La hermanita ninja, dice Francis. Y decía el presidente Medina, antes de ser presidente, escuchen bien, en el caso mío concreto, ustedes saben cómo es la voz de él, si tuviera la oportunidad de reelegirme, no lo haría. Es más, es más, dice el presidente, pienso que este país no está preparado para las reformas electorales. Tenemos instituciones muy débiles que terminan dañando los partidos, la imagen del presidente y la economía. En ese momento el presidente Medina sabía de modo honesto lo que conlleva una reelección. Al parecer se le olvidó cuando decidió hacerla. Dice él, no tengo interés de reelegirme, ni volver a ser presidente, pero va por su segundo mandato y quiere uno más, que serían tres. No hay forma ni manera de que un presidente pueda reelegirse sin que sus funcionarios terminen abusando de los recursos, sabemos el déficit que causó la, la reelección del presidente Medina. Hacer una reelección o una reforma constitucional, reformar la Carta Magna, es tragarse un tiburón podrido y no eruptar. Cierro si cita de, de esos apuntes que hacía el presidente en aquellos momentos, y lo miramos ahí, Danilo cumple su palabra y se, se, se ya se comió uno. ¿Es posible que se coma el segundo? Todos los resultados que vienen o que <risa> nacen a raíz de las reelecciones en países como el nuestro, como mismo decía el presidente, eh, donde hay instituciones tan débiles. Es lo que se está dando hoy en República Dominicana, que solo se habla en los medios, en el ámbito político de reelección, presidente Medina, Leonel Fernández Leonel Fernández y todos los funcionarios que están alrededor de él, tanto así que han mandado a callar a los funcionarios de gobierno que no estén de acuerdo. ¿Es esto una dictadura? ¿No tienen la posibilidad de los funcionarios de decir lo que piensan? porque serán cancelados cuando el presidente Medina se relija. ¿Es cierto que ya el partido de oposición que se supone, que es la oposición como su nombre bien lo dice, hay acuerdos para que algunos legisladores apoyen la misma? Si esto es cierto, que es muy grave, esta denuncia, que se dio hace unos meses y que en estos días vuelve y sale al tapete, ¿es cierto que esto pasaría Ustedes conocen la gravedad de que en un país donde hay una oposición que es la mayoritaria Apoye al partido de gobierno para que continúe en el mandato O, oh, ¿y quién podrá defendernos? Por el otro lado, tenemos a un líder de partido de oposición que dicen Que él es una persona democrática Que cada quien haga lo que entienda o lo que tiene que hacer Ese es el rol que debe de asumir un representante y un una persona que tiene un importante liderazgo dentro de su partido, como lo es el señor Hipólito Mejía. A todo esto entra la ciudadanía, el pueblo. Los intereses que priman son los intereses personales, los amarres y acuerdos políticos, de que si se hace la reforma para que el presidente Medina eh, no vaya en este periodo, pero que sí pueda volver en el otro y ahí entra Leonel Fernández y la pregunta siguiente es en República Dominicana en el partido de la liberación dominicana que es el gobierno de turno y el partido más poderoso en este momento porque cuenta con los recursos cuenta con la estructura aunque ahora mismo vive una situación muy tensa y no se sabe en qué va a parar entiendo que al final llegarán a un acuerdo es posible ¿O se entiende que en ese partido no hay más figuras políticas que puedan, eh, para, o sea, para continuar en el poder o que no se les dé oportunidad, que no sea Danilo Medina y Leonel Fernández? Son muchas las situaciones y casos que representan, más bien de quienes nos representan, que se han venido suscitando, que salen en los medios y tú dices, bueno, pero estos son los legisladores, es la representación del pueblo. ¿Realmente esa persona que usted ve en escenas bochornosas día a día es el que lo representa a usted? ¿Es, ¿Es el que me representa a mí? ¿Es el que nos representa a nosotros? Yo pienso que no. O sea, es una gallera, como me parece, decía Francis, o aquí conversábamos. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso Nacional? Los legisladores, los funcionarios se han olvidado de su función y solamente tienen la visión de que sin Danilo Medina el país se cae porque es el santo grial de la República Dominicana. Es la única manera de que este país continúe encaminándose a un país de clase media. Mientras tanto vemos en el día a día las informaciones que ciudadanos le piden un favor al señor presidente de que le arreglen sus calles. De que los niños no pueden ir a las escuelas cuando llueven De que una dama embarazada de ocho meses debieron de llevársela al sector Porque si cae una llovizna y tiene que dar a luz Se va a quedar en el barrio porque no podrá salir al hospital Entonces a todo esto le sumamos Todo lo que ha venido aconteciendo Todo lo que conocemos desde meses atrás Y la espera de que el presidente Medina hable Que siempre ha dicho que no sé qué es lo que tiene que decir Porque está prohibido Constitucionalmente O sea, no sé por qué hay que esperar Que Danilo Medina hable Para que los diferentes partidos O a lo interno del PLD Siga su curso de elección Del candidato o del precandidato A la presidencia ¿Qué tiene el presidente Medina que decir? Si simplemente lo que debe determinar Es su gestión gubernamental Para retirarse Como así lo establece la ley Pero el continuismo El deseo de poder, esas ansias de perpetuarse en el mismo Hacen que en República Dominicana Cada vez que hay un nuevo gobierno Tengamos que hablar De reelección, de reforma constitucional Y no solo es el caso Del presidente Medina También hubo una reforma cuando el presidente Fernández Hipólito mejía reformó Y así seguiríamos citando A través de nuestra historia Las casi 40 reformas Que se le ha hecho a la constitución De la república Porque prima y se habla, y se hacen iniciativas para los intereses del momento, que generalmente es continuar en el poder. Nosotros a todo esto le decimos a los ciudadanos, a los dominicanos, porque primero usted es dominicano, luego usted es de un partido, pero primero es dominicano. El interés de la nación debe de estar por encima de todos los intereses políticos que puedan tener los gobernantes, los funcionarios y los políticos quienes hacen ejercicio de la política en el día a día. El interés no debe de primar, el interés de Danilo, de Lionel, de Hipólito y de ninguno de los que nos representan debe de estar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos el enfoque principal de todo gobierno debe de ser de garantizar un nivel en la calidad de vida de sus ciudadanos de que una dama embarazada de ocho meses no haya que sacarla de su barrio porque no hay calles de que los niveles de, de seguridad o de inseguridad que tenemos en nuestro país bueno, Gonzalo era que decía ayer que nosotros estamos eh, somos uno de los países más seguros de la Montalvo, región Montalvo, Montalvo. Esto es cierto, Montalvo, esto es cierto, amigos televidentes. Usted puede salir y sentirse que no le va a pasar nada. Usted tiene que poner su casa como un recinto carcelario para que no se la roben. Usted tiene que tener seguridad, tiene que tener cámaras. Usted puede ir al Hospital San Vicente de Paul a atenderse por emergencia, recibiendo las atenciones básicas sin ningún problema. Usted no tiene que pagar un seguro médico muy caro que además la cobertura mañosa que te ofrecen las aseguradoras y no hay una legislación para ellas. Y ante todo esto, las diferentes problemáticas que nosotros tenemos como nación, pero Danilo Medina, Leonel Fernández y el bandido de Hipólito Mejía, y me perdonan los seguidores de él, solo se preocupan por el tema reeleccionista y todas las implicaciones que conlleva esto. Bueno, gracias Carolina. Estoy analizando las la tantas oportunidades del presidente cuando hace creíbles sus palabras en un momento y luego hace otras cosa. Ya, amables televidentes, hemos llegado al final de este día. Eh, por nuestra parte, Francis Rodríguez, eh, Carolina y Fulvio, hemos cumplido con el programa de esta mañana de, de mañana y recordarle que hoy no es un día de fiesta eh, de esa que se llama de que vamos a divertirnos celebración. A, de celebra, es celebración de la Eucaristía y reafirmando el legado que dejó o que nos entregó Jesucristo en esa última cena de que el pan y el vino era cuerpo y sangre de Jesucristo. Está convocada la comunidad católica al Parque Duarte y del Parque Duarte en procesión hasta el Santuario Getsemaní, que está en la salida a Villa Tapia y ya todos conocemos ese lugar divino para recrear con el de arriba, con el Todopoderoso y llevarle nuestras preocupaciones a sus pies y que Él nos levante y nos dé esperanza de vida nueva. Desde ahí, Francis, desde el Santuario Getsemaní, Telenor va a estar transmitiendo la música. Así que manténgase ahí, nosotros nos vamos y les deseamos un feliz resto de día Pero la misa a través de Telenor, Canal 10, va a estar siendo transmitida en vivo desde el Santuario Getsemaní Saludar a todos los hermanos de Maús que están hoy preparando todo este evento allá en Getsemaní Carolina. Feliz día a todos los televidentes y para Getsemaní hacer esa, contacto. Eh, ese contacto divino Gracias, Buenos días. mañana nos reencontramos Dios mediante